Hola, muy buenas. En este mini vídeo vamos a estudiar el sistema porta hepático. Y como eh, sabemos, eh, toda la sangre arterial va a ser transportada a través de las eh, arterias y la sangre venosa va a ser transportada a través de las venas. Eh, la sangre arterial es rica en oxígeno, nutrientes, ¿vale? Y la sangre venosa va a ser rica en dióxido de carbono y, eh, bueno, pues en desechos este intercambio de gases y esta recogida de desecho dónde va a tener lugar en los capilares ¿vale? en el sistema portahepático hepático eh, va a pasar pues eh, algo muy característico y es que eh, bueno pues como hemos estudiado hasta ahora pues la sangre va a llegar a los distintos órganos del en el abdomen a través de las arterias ¿Vale? Llegará a los tejidos, como hemos dicho, en los capilares, los tejidos están llenos de capilares, pues eh, se va a producir este intercambio de gases y esta recogida de, de, de, de, de desechos, ¿vale? Y con lo cual lo que, lo que tenemos es una sangre venosa que va a ser recogida por venas, ¿vale? Pues, poco que es lo que tenemos aquí. ¿vale? Nosotros tenemos sangre arterial que va a llegar a los distintos órganos y tejidos que están en el abdomen, ¿vale? y esta sangre venosa va a ser recogida por distintas venas. ¿vale? Eh, en este caso, hablaremos de una vena esplénica que va a recoger toda esta sangre venosa de estómago, de las venas tributarias del estómago, del páncreas, ¿vale? También tendremos lo que va a ser la vena mesentérica superior que va a recoger sangre venosa del intestino delgado y también nos vamos a encontrar con eh, la vena mesentérica inferior ¿vale? que va a recoger pues, eh, sangre venosa del intestino grueso, vale. Estos, estas tres venas van a confluir ¿sí? originando, dando lugar, a una vena que se conoce con el nombre de vena porta. ¿Vale? Esta vena porta, bueno, bueno, esta vena porta llevará toda esta sangre venosa al hígado. ¿Vale? Y eh, en el hígado se formará ¿lo pues un entramado de capilares. Estos capilares eh, lo que van a realizar será es o fa, favorecerán que eh, pues se produzca una filtración. ¿Vale? de todas aquellas sustancias tóxicas, dañinas para el organismo, para el cerebro, ¿de acuerdo? van a ser retiradas ¿vale? y eh, también eh, se va a producir la metabolización de todas aquellas sustancias que han sido absorbidas a través del tubo digestivo. ¿Qué va a pasar? Que esa sangre, una vez que ha sido filtrada, o una vez que esas sustancias que han sido absorbidas a nivel del tubo digestivo han sido metabolizadas y retenidas, ¿vale? Eh, tiene que ser, eh, pues, de vuelta a la circulación general. Y para ello, bueno, pues, va a ser de vuelta a través de una vena, que es lo que conocemos como vena hepática. Y la vena hepática ¿vale? va... A drenar, ¿a dónde? A una vena de mayor calibre, que es la que conocemos como la vena cava inferior. Bien. Por tanto, a todo este entramado de venas es lo que le denominamos nosotros circulación portal. ¿vale? Circulación portal, ¿vale? Está formado por venas que drenan sangre y que la transportan hacia eh, la vena porta. Son todas la venas esplénica, la vena mesentérica superior, la vena mesentérica inferior. Por tanto, algo que sí también que nos vamos a tener que dar, eh, que es importante eh, conocer, es que en el, al hígado, será drenado tanto por sangre eh, procedente, de, al mismo tiempo va a ser drenado por sangre que procede de la arteria hepática, como sangre venosa que procede de la vena porta. Eh, vamos entonces a ver eh, cómo va a ser, eh, pues cómo es un lobulillo hepático, cómo es el hígado por dentro, ¿vale? Entonces, para ello, nos vamos a ir a estas imágenes, ¿vale? Nosotros tenemos que... Esto es un corte eh, microscópico, pues, del, del, del hígado, en el cual nos vamos a encontrar con lo que es un lóbulo hepático, ¿vale? Un lóbulillo hepático. En su interior nos vamos a encontrar con es una vena, ¿vale? Tal que así, ¿vale? En sus extremos nos vamos a encontrar, pues, eh, lo que es una tríada que está compuesta por la arteria, hepática por lo que es una una rama de la vena eh, porta vale tenemos los sinusoides hepáticos vale que van a recorrer todo lo que es el, el, lo que es el hepatocito que está cubierto todo eh, digo, por el, el óvulo hepático que está todo cubierto por unas células que son los hepatocitos de acuerdo entonces eh, entre bueno pues serán los encargados de realizar los hepatocitos la filtración toda y la recogida la metabolización de estas sustancias que han sido absorbidas a nivel de, de, de, del tubo digestivo. Una vez que la sangre ha sido filtrada, ¿vale? va a seguir su curso ¿vale? hacia eh, pues, eh, la vena que tenemos en el centro, que es la, eh, la vena central. Y esta vena central, bueno, pues, eh, drenará toda la sangre a la vena hepática, para luego, bueno, pues esta vena hepática drenar todo a la eh, cava inferior. Pues nada más, hasta aquí este mini vídeo en el cual hemos explicado el sistema porta hepático, ¿vale? Os animo a compartir todas vuestras dudas, pues a través del foro o bien en clase, ¿de acuerdo? Hasta el siguiente vídeo, chicos.